Estamos aquí con la camada sobre la arena, es una de las camadas que para muchos críticos eh, se encontraría actualmente dentro de las cinco camadas más importantes de la historia de Tlaxcala, dado su trayectoria, dado los reconocimientos que han tenido, y pues en nivel de su baile, pues en realidad en los últimos años se nos ha dejado, pero en el ojo cuadrado, porque bailan muy, muy hermoso. Yo soy Ignacio Pérez Barragán y pues... Eh, es un gusto estar entre, entre estos chicos, eh, en una comunidad llamada San Miguel Xactipa, en, eh, en el municipio de Conca de Huacuamazzi. Es un municipio que pues yo le tengo mucho cariño, puesto que yo crecí y me eduqué aquí. De hecho, pues, eh, pues hay muchas historias que contar. Eh, pero vamos a empezar con una presentación de cada uno de los integrantes que hoy nos acompañan. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Acolzinaba y soy el capitán de la Camada Sobre la Arena. Mi nombre es Gustavo Sachitema, soy el segundo del capitán. Hola, buenas tardes. Eh, mucho gusto, mi nombre es Luisa María Bella Texas y soy la capitana de la Camada Sobre la Arena. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Susana Saret Tres Nieves y soy la candidata reina de Carnaval 2020. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Panita Sachitema Bolina y soy la segunda de la capitana. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Robina Flores Sánchez. Tu trabajo es un camino a un Muy bien, aquí tenemos a nuestros jugadores que se han acabado de presentar. Pues vamos a empezar con una pequeña reseña de la camada sobre la arena. ¿Quién, quién se anima a compartir con qué año inicia y cuál es su trayectoria? Bueno, la camada sobre la arena tiene sus inicios en los años 40. Eh, se tiene más o menos conocimiento por esos años eh, eran puros hombres en aquel entonces pero bueno, en los años 50 cuando desaparece la camada eh, el último capitán que se tiene conocido una persona llamada Isidro eh, Isidro Adicia entonces, eh, a partir de los años 50 hasta los 2000 pues no había carnaval en esta comunidad hasta apenas en de año 2000 cuando otra vez vuelve a, vuelve a renacer en la camada él fue una persona llamada Rogelio, una persona encargada de vencer otra vez con la hermana y bueno, y a partir de ese momento hasta el día de hoy, el año con año, se ha bailando, y, pues participaron en diversos lugares. Es decir, desapareció durante 50 años sí. aproximadamente, que no va Nada, tiempo? pero algo importante también es que este, fuimos de las siete camadas pioneras de y en Córdoba en el municipio. Entonces eso es algo importante o son sea, no todos tienen esa actividad Pueden ser de las primeras, de las pioneras Sí, porque sus cuadrillas están sí. Muy bien conservadas, sin sí. duda Uno viene a compla a ver carnaval Y uno sabe que las cuadrillas Son de las, junto con las de Yokemeca sí. ¿no? De las más conservadas eh, ¿Qué baila, para la gente que no sabe Qué baila, qué, qué cuadrillas Baila sobre la arena? Eh, Pues normalmente eh, Nos distinguimos por bailar cuatro cuadrillas que son este, lanceras, cuatro estaciones francesas y taragotas. Eh, pues no, no, no son, sí, son las obligatorias aquí en contra, zonas de concurso, ¿no? Sí, eh, son las que por reglamento son las que se bailan en el tiempo. ¿no? Eh, en, tiempo ¿no? en el famoso sorteo, a ver cuál me toca. Sorteo, eh, son las únicas cuatro que se vienen bailando y claro, pues si alguien inventara algo, pues adelante, pero hasta allá, ¿eh? ¿no? No, porque en sí, Contra sí son Es modernos. que ya teníamos esa costumbre. Así es. De, ya viene desde... X. Pero no la, son en las entradas y en las salidas es donde en Contla viene toda la creatividad, ¿verdad? Exacto. Como de cada qué vez. ustedes pueden presumir, como de qué entrada recuerdan mucho ustedes la X, ¿no? Pues cada año sacamos una X relacionada con la tipa Ah, eso pues significa eso. la X de la entrada. Sí, porque... cada año a lo mejor le tenemos distinta entrada. Pero siempre formamos la X. la X Siempre es algo que nos distingue. Porque la que vimos este año es muy compleja. Uno se quedaba viendo y o decía, ¿cómo no se equivocan? ¿Cómo? Sí, se lleva días de, de ensayo para que si a la media hora salga todo bien. Ahorita en este momento alguien le está poniendo las fotografías porque esa X de verdad no es cualquier cosa. Nos asombró demasiado. Sí. Pero, no sé si hay alguien. No, hasta el momento todavía no. Lo, lo sacan entre todos. Ajá, el primer día ya empezamos que entrada. Sí, llama mucho la atención, de verdad. es sí. eh, Lleva una complejidad que, pues, que yo creo que desde que uno ve la entrada, uno como público no se va. Dice, esta camada es diferente, esta camada está haciendo algo muy bueno. Sí. ¿no? De, desde, desde que empieza el primer son y empieza el primer huevo a moverse, yo creo que su relarina se hace presente. Sí, pues es algo sí. muy característico de nosotros, o sea, entramos y entramos con todo. No, si se nota. <ríe> ¿Y, <risa> y entramos con esa alegría que no puede no, que no cámara lo tiene. Entonces, este, eso también nos caracteriza bastante. O sea, entrar con todo, alegre, echando un poquito de relajo con la gente, eso también nos caracteriza. entonces pues. Aquí se trata de disfrutar el carnaval y eso es para mí el carnaval. No, bailando, se, se nota que ¿no? lo disfrutan, <risa> eso es lo primero que se nota. No lo sobre la arena, es decir no, sí si lo están disfrutando mucho. Porque no le paran. No, no. No, por lo menos lo que ha salido en 2019 en sus presentaciones, lo que estudió sobre la arena es que no le paraban jamás. No, así como de la vida se ha cabido. La motivación está yo pero pero muy buena. Cada año tenemos esa motivación, es que nos dicen antes de entrar al concurso nos dicen disfruten lo que, es lo que hacemos, disfrutamos, este, no importa el clima, seguimos disfrutando. Eh, Entre su trayectoria han tenido algunos premios, ¿pueden decirnos cuáles han, han sido? Uh -huh. eh, pues este, como lo mencionas, somos una de una este, camada que participa en el concurso de COCLA, de hecho somos una de las 23 camadas y hoy, incluso aunque tenemos mucho, muy poco tiempo de la existencia de la Cámara, hemos logrado tener primeros lugares, lugares en concla, incluso a nivel este, estatal. Eh, tenemos eh, séptimo lugar, tenemos, tenemos octavo lugar, tenemos prim, tres primeros lugares en 2002, 2003 y 2012, tenemos un tercer lugar en 2014, un segundo lugar en 2018, un primer lugar estatal en 2007, Dos, tercer, dos segundos lugares en Huilopa, que es 2013-2014, un primer lugar en Feria Manalco en 2013, un tercer lugar en este, a nivel est estatal en 2013 y un tercer lugar en 2014. Es una trayectoria ya, ya, ya, ya, bastante sí, grande sí. la que han tenido, entonces viene desde el año 2000. Cuando... Sí. Desde el año 2000 se empezó otra vez con esta camada y... Como le digo, desde ahí, año por año hemos venido saliendo y bueno, ahí se ven los resultados. Llevamos pocos años, pero ya tenemos buenos resultados. No, son pero... muchísimos, ¿no? Otra <risa> camada se los o sea Sí, porque hay una de otra camada que lleva más años y no han tenido todavía su trabajo. No, claro, hay camadas en el Estado que presumen de una gran trayectoria, sí, sí. de muchísimos años de existencia y no, pues no han salido. No han tenido premios en los lugares, ya sea es estatal o en su mismo comunidad. Así es, hay algo que a mí me llama la atención y es motivo porque también el que está aquí entrevistándolos, eh, en primer lugar es el reconocimiento de mi persona. Eh, pues la verdad, yo considero que sobre la arena están entre las tres mejores camadas del Estado, es a quien le pese, ¿no? Eh, es pues algún reconocimiento público desde acá en esta es entrevista, sí. de verdad tienen un arte de baile excelso, incomparable. Yo creo que para el año 2020 van a venir más más cosas. Entonces pues como le, como dirían en el libro de la selva, cuál es su secreto? ¿Cuál sería nuestro secreto? ¿Cuál es el, secreto, ¿Disfrutarlo? De el disfrutarlo? Disfrutarlo este, ahora sí que como le comentan, el carnaval es eso, disfrutarlo. Y si hay gente que no disfruta, pues es su problema. Pero nosotros, ahora sí. y es que también la mayoría son, pues, son jóvenes. Entonces, eh, ahí viene también la chispa. Este, te, te, te, ¿Cómo se le dice? Te, te envuelven de esa chispa. Entonces tú pues, empiezas a bailar igual que ellos, desagarras el ritmo, y empiezas también a disfrutarlo. Entonces, y es así. Sí, porque en el año 2018 se empezó a ver, algo completamente, de hecho es el 2017, pero en el 2018 como que ¡pum! La entrada de esa sobre la arena era a mi por hoy. No, sí, sí, sí. Eso es algo que nos caracteriza, que ir un poco rápido. Sí, y en sí, sí, realidad sí. nosotros sí. nos caracterizamos por eso. Ir un poquito más rápido, eh, acorde a la música, porque también la música es la que nos lleva. Si la música la notamos un poquito más rápida, eh, pues nosotros también ap apuramos el paso, pero sin desconcentrarnos. Así es, sí, sí, no, son tantas las, tantas las, el desvío que le ponen. Eh... Aquí está la famosa caída, del gulopan. ¿eh? No, hace dos años. Sí, Sí, o sea, iba el huevo tan rápido, pero iba tan apasionado que pum, y yo soy. Así como cayó, se, se levantó. Se, todo, se levantó. Sí, perdió sí, paso, paso. Pero no, no perdí el así. paso. O sea, siguió bailando, lo siguió disfrutando. Sí, así es. Y hay mucha gente que a lo mejor se cae y ya le da pena, no sé. ¿Sí? Y pierden el paso, pierden la concentración y ya. Así es, pero este año no se vio, se vieron cuadrillas muy perfectas, cuadrillas que año con año las han ido perfeccionando. Eh, tengo entendido que aquí en, los, en la, la, la, la zona alta de contra se baila demasiado rápido, los juegos de Potenco bailan muy rápido. Ah. No, si sí, se queda entendido, pero aquí no bailan rápido, bailan ultra rápido. <risa> <risa> aquí nos enseñaron y así les seguimos, pero no tiene mucho que ver a bailarse uh -huh. rápido exactamente eso no, John, en los del 2012 2012, ah, 2012 2013. así es, ahí fue cuando pues, poco a poco empezamos a disfrutar más el carnaval eh, no, no parábamos por ejemplo, apenas empezaba la música y ya queríamos bailar movernos, ya empezamos a aprendernos y eso fue lo que nos impulsó a subirle un poquito más de velocidad a nuestro, a nuestro baile y pues, aunque hay muchas personas que nos critican de que pues nada más corremos, pero no, pues bailamos más rápido y nos movemos, seguimos con el estilo de bailar sin parar sí, se disfruta, ¿no? y se disfrutan. Uh, es algo que, que nos está caracterizando, aunque también tenemos muy malas críticas sobre eso. Así sí, sí, es, pero yo bailé ocho años aquí en contra. Una camada ya, de, ya extinta, la camada Yolopaki, entonces del barrio La Luz. Sí. Entonces, pues sí estoy acostumbrado a bailar muy rápido, pero hay muchas grandes diferencias. O sea, no solamente es bailar rápido lo que distingue sobre la arena, sino la precisión de sus coreografías en que ustedes pues van parejos. Esto, eh, por ejemplo, en camadas grandísimas como las de Cuba, eh, es, es, es, 100 parejas han llegado creo que hasta 120, ¿no? Sí, 18. Sí, sí, sí. Eh, que son demasiadas personas, pero obviamente en el carnaval hay como una regla que dice que entre más personas, más, más posibilidad del error, ¿no? Sí, y es que caben menos, o sea, el espacio es muy pequeño y estás metiendo de más, entonces dices tú, este, puede haber accidentes porque van, o si van apretados, pueden tropezar entre ellos mismos. Y entonces eso es algo que nosotros evitamos no estamos tan juntos, dejamos un espacio entre pareja y pareja, para que se vaya bien, porque si no, nos puede llegar a pasar un accidente y no Entonces, eh, siguiendo con esta cuestión de los secretos de sobre la arena, eh, eh, fue a partir entonces del año 2012 aproximadamente, cuando empiezan a acelerar un poco más el ritmo, y... Eh, ¿Cuándo fue, como que año podrían decir, que es cuando van perdiendo las cuadrillas en la cuestión de que todas las mujeres lleven el mismo paso y eh, se vean completamente sincronizadas? Porque eso no es muy común en las camadas económicas. Bueno, eh, también fue en el 2012, igual fue cuando ya este, nos caracterizamos por todas ir este, con el mismo paso, no sé, Hugo... Eh, algo que nos impulsó a, a hacer muchas mejoras, eh, puede ser que como en ese año se dividió la camada, entonces, este, pues gracias a los capitanes, a los integrantes, llegaron muchos chavos nuevos a la camada, entonces es, fue algo favorable enseñarles desde cero, o sea, no se absolutamente nada, enseñarles, y se les quedó eso de que pues siempre llevar el mismo paso ya a través de los años poco a poco pues eh, ya no tenían que estarse fijando a los lados solitos este, ya tenían el paso sí porque la presentación en la escala de 2019 era exactamente eso las mujeres todas iban iban eh, completamente en parejas. parejas no y yo creo que fue una presentación muy muy buena porque se midieron con sonista la que 2019 no fue precisamente su mejor año y pues se dieron al tú por tú, o sea, sí. hay una camada que le está dando el tú por tú a tu Es sí. sobre la arena, ¿no? Tiene mucha armonía. Entonces, sí, así que hemos ido a su concurso y hemos acabado dos años consecutivos en segundo lugar. O sea, ahí se ve que nosotros sí estamos peleando el tú por tú, a una de las mejores camadas a nivel estatal. Así es, y sí, así es. Y bueno, también es que tiene... Somos uh -huh. muy jóvenes la mayoría, entonces este, ahí se ve la frescura. No, tiene pues, mucha actitud. Eh, hay un cambio generacional que hubo en ese año, en el 2012-2013, fue cuando, así dice ella, este, se empezó los jóvenes a involucrarse en esto de la camadas, y ellos son los que también disfrutan de carnaval. Entonces, gracias a ellos, nos pues, empapan de eso, y pues, nosotros a veces los disfrutamos y nos eh, peleamos al tú por tú con las mejores camadas de No, sin sí. duda, sin duda, yo creo que lo han hecho muy bien, eh, entonces eh, se genera otra camada el año 2012. No, no, sale, no. sale un hijo de, de, de aquí. Exacto. Sí. <risa> <risa> bueno, muy comentario. vamos no, pues a decirles, No vamos a que se vio la camada. Se vio la camada. Sí, entonces. Eh, pues ahí fue cuestiones, no sé, yo la verdad no sé. Uh -huh. este, bueno, pero se dividió y bueno, está en su derecho. Ellos también ya están en claro, su es. propia historia y nosotros ya la tenemos. Y la seguimos haciendo como la grande. historia de Potengo y Amarola Luz. ¿no? Los hijos sí. tienen derecho a existir. Entonces, pero nosotros ya tenemos historia y pues seguimos haciendo la más grande. O sea, año con año tratamos de ganar premios, primeros lugares, representar a, ahora sí que a la comunidad y al municipio a nivel estatal, en otros lugares, a donde nos eligen. Han tenido salidas a otras partes del país. Eh. Ya no les llegan las invitaciones, porque si no les han llegado, se, se lo están perdiendo, ¿eh? Por sí, favor. No, pues hasta ahorita que yo tenga conocimiento, no van a estar Curioso, no porque su estilo ha sido muy limitado, por muchos, talentos folclóricos que sí salen. Los que vienen, nos copian y se van. Sí, obviamente. ¿Cómo <risa> pues, pues, es, maestro? Pues Así, nos inviten, estamos abiertos. Para la gente que no sabe aquí de las costumbres de compla, ¿cómo es la organización de ustedes? ¿Cómo, qué, cómo está ejecutando los capitanes? ¿Qué tienen que ofrecer? Eh, ¿Hay que ir a pedir a las muchachas para que vengan a bailar? ¿O las muchachas llegan solitas a los ensayos? ¿Cómo es acá? Eh, pues sí, este, la mayoría sí se les, se les hace la invitación antes que empiecen a carnaval. Ah, tanto como chavos como mujeres, muchachas, este, se les hace una invitación. También este, pues, todo inicia con una junta previa de los capitanes. Ya sea el capitán o la capitana haga primero su punta, eh, se reúnen eh, el capitán junto con su comisión, empiezan a planear de cuándo vamos a empezar las, este, los ensayos, las salidas, eh, los desayunos, en cuestión de que pues hay que invitar a los chavos. Eh, Estamos recorriendo cada uno de sus posibilidades y de ahí pues esperamos a que empiecen los ensayos. Eh, y también por parte de las chavas, eh, la capitana empieza a prepararse con su vestido. Eh, qué color, qué tela, diseño, empezar a hacer sus pruebas de de vestuario, sus zapatos, es muy importante también los, los zapatos que les quede bien para que no sufran algún tipo de accidente. Eh, llegando ya al concurso, es, la capitana espera a las chavas en su casa para peinarlas. Aquí nos caracterizamos porque la capitana eh, peina sí, a las chicas todas, para que todas salgamos con el mismo peinado, maquillaje. Eh, y de aquí nos trasladamos al concurso De ahí pues, ya empieza Que formamos el cuadro Y darles muchos ánimos Y los este, O a los nuevos que pues empiezan con los nervios Y se me equivoco Entonces para <risa> <estar> ahí <risa> eh, ajá, Siguiendo de los ánimos Que no va a pasar nada, disfrútalo Y entramos en el concurso A, a dar todo lo que tenemos eh, Preparado no, al nivel de ustedes que tienen para allá su baile actual, indica que hay mucha disciplina. ¿Qué tipo de disciplina ustedes ponen al interior de la camada? Porque no es cualquier camada. <risa> Ay, <risa> no, eh, durante los ensayos, eh, ahí este, procuramos que, pues, chavos que ya tienen eh, años bailando en la camada, pues les enseñen a los nuevos. Eh, si tenemos algún error, pues o sea, ahí tenemos a los capitanes que nos están diciendo no, la cuadrilla va así, eh, tienes que hacer esto, mm, no sé, la mano en la cintura para las chicas, fijarse a los lados, que vayamos todos parejos, o también este, si nos equivocamos en alguna no sé, parte de la cuadrilla en algún tronco volverlo a repetir. Pues son de los que paran y vuelven a repetir. Del inicio. O sea, eso es contra para los que no saben sí, eh. volver a empezar el inicio. O sea, acá los ensayos y eh, cuando ensayan ustedes ensayan las cuatro de rigor, sí. ¿verdad? Sí, sí. Y sí, volver a empezar. Mal, eh, empezamos esa misma Supongamos que sí. la última que están bailando son lanceros uh -huh. y, y ya hay el juego y ya está tronado <ríe> y, se equivocan, volver a empezar. Entonces, tragedia pero claro, les damos motivación disfrutenlo no lo vuelvan a hacer entonces, y ellos lo van aprendiendo entonces pero ahora sí se los decimos de una manera eh, como no regañando porque luego lo toman así como pues, si llamando la atención tratamos de no hacerlo así cuántas horas pueden durar sus, sus ensayos cuántas, ¿Cuántas horas? Cuatro horas cuatro horas verdad cuatro cinco cuatro cinco. a cinco es que como tú mismo lo dijiste hace rato, somos rápidos. Entonces una tarea llegamos <risa> de rápido. Dices, ah, entonces si no esas cuatro horas se convierten en seis. Entonces, me, por eso. Entonces pues, o estamos sea, cuatro o cinco horas. Sea, es cuando aprovechan tiempo? para bajar todos de peso, y llegar con <risa> <risa> Y no despidence después de sembrinas, en entonces pues son... vamos a bajar el pavo. Entonces, <risa> Pues ¿Eso es bonito? ¿Hay, Entonces, ¿hay un capitán para los hombres y una capitana para las mujeres? Sí, sí, ¿Capitán nada más se encarga de los hombres o en general toda la camada? Prácticamente de toda la camada. De toda la camada, No es que siendo el hombre pues tienes que ver todo. Él y su comitiva, tenemos que ver toda esa parte. De que no se... no haya ese... ¿cómo se dice? Porque no se divida la camada. Porque luego, si no convives con ella, este, como que el, empiezan a decir, ¿no? Este capitán es entonces. Tratamos de no ser así, tratamos de llevarnos todo. Mantener la unidad. Sí, ¿no? no yo, estuve varios años en la, la capitanía, en la caballo de los Paqui, y entonces pues, eh, más, nos mantenimos muy unidos todo el tiempo. No, no, sé les... Eso no, pasa. <risa> así no <risa> eh, las comidas que ofrece la capitanía eh, prácticamente los tres domingos de carnaval eh, una cena bueno, dos cenas y una comida tostana, la capitana y las otras tres la, la capitana perfecto sí. y hacen moleprieto o solamente cuando el capitán quiere eh, ya, ¿sí? ¿sí? ¿sí? ya depende de, sí, de, de las posibilidades de uno porque también mm. se basa mucho en eso en las posibilidades de uno eh, en esta cámara no es no se acostumbra a eso. Entonces, no decir lo que él dice, tres comidas le toca al capitán, tres comidas le toca al capitán. Perfecto, ¿no? termino. Entre las bandas que les han tocado, ¿cuáles son las que ustedes destacarían? ¿Con qué músicos se encontraron más? Porque es un tema que casi nunca se toca cuando uno sí, sí. habla de carnaval. El gran no olvidado siempre son los músicos. Uno que quiere uno de de pagar y ya... Pues, ahora prácticamente nos sé, estaba tocando un grupo en Scotland, pero en este año ya se cambió el grupo. Digamos que con el que estamos un poquito más identificados es con ese grupo que se llama Salmo, ¿no? Sal. Sal. que fue cuando tuvimos el primer lugar en el 2013. 12. 12. Entonces, pues desde ahí como que tenemos un poquito más de amistad con ellos, pero pues este año el capitán decidió hacer un cambio, ¿verdad? Sí, porque para el ritmo que baila también el músico, pues, pues máximo sí, pobre baterista. ¿sí? <risa> Todos, ¿todos? Todos. De las trompetas. Pues, pues, ellos tocan bien entonces y van a nuestro ritmo. O, o nosotros vamos a su ritmo, ahí no sabemos. Pero nos acoplamos. Entonces, si sentimos que va rápido, pues entonces le hacemos señas a los músicos. Vayan un poquito a la velocidad porque... ¿Se si va lento. nunca ah, pues, <risa> <o sea, risa> pasa, nunca pasa. Baten un poquito el ritmo, aumenten un poquito. Porque, bueno, si no, va a pasar algo y no queremos. Para el año 2020, ¿ustedes cómo, cómo se ven? ¿Cómo se están proyectando? ¿Qué, qué esperan en 2020? Porque va a haber muchas sorpresas. En, en 2020 sí, sí, va a continuar sí. el reinado de las alianzas de Cristóbal Briones, sin duda, con sí. camadas como las Queens, ¿no? Ay, Los ay, payasos Platempa, que si no se desintegra, pues va para arriba entonces eh, va a haber muchas muchas cosas muy buenas eh, en caso de la arena que podemos esperar que hay en el, en el futuro en eh, preparativos pues como para el 2020 pues la camada cumple 20 años entonces eh, los capitanes no tienen varias sorpresas eh, cuáles son las sorpresas que hay entonces para el año 2020 eh, pues hay eh, va a haber un pequeño concurso eh, de que en el día que acostumbramos a hacer nuestro remate también va a haber un reconocimiento para, bueno, por parte de los capitanes actuales a los capitanes este, pasados y también pues reconocerles a los que tuvieron sus primeros lugares en este caso son tres en el municipio en los estatales también reconocerles que su esfuerzo ahí se ven ve su ahora sí toda su preparación, su dedicación para que disfrutemos el camino perfecto solamente complementando ahí ese pequeño concurso nosotros solamente vamos a hacer exhibición para que no, no digan a que que, va a haber, <risa> este, que nos van a dar el primer lugar <risa> no, no, no, no vamos a hacer exhibición y ya las demás uh -huh. cosas que van. No, pues uno diría, sí, que chiste, qué chiste. No, no, que no van a decir que son los tramposos, y, y, no, si no, ganamos en sí. primer lugar no van a decir que eres. Por ejemplo, si invitaran a la cámara con respecto mente, que es Miraflores, a mí como Miraflores sí me gustaría medirme con su velaria. Pero pues sería en nuestro grado. <risa> no, aquí van a haber preferencias sobre nosotros, no, no es lo que nos queremos. Muy bien. Bueno, ahí declaramos aquí como... Eh, la importancia de sus reinas, cómo las eligen, cómo, cómo es esa función. Pues bueno, eh, en ese caso, eh, la capitana escoge sus reinas, pero pues en este año yo me quise proponer, pues no sé, desde niña traigo ese entusiasmo de poder participar en uno de estos eventos, donde yo misma me di esa mismo no, no. ese mismo gusto de poder participar en una de las camadas que pues realmente sí me gusta como baila desde mi, desde mis primeros años um, yo empecé aquí en mi carnaval yo empecé a bailar aquí y o sea yo realmente no soy iniciativa pero pues me dicen ¿Y ¿por qué te fuiste para allá es, si habiendo muchas camadas aquí en el centro sí y, y me fui para allá porque pues realmente bailar rápido, baila rápido <risas> <risas> <ríe> y son, bueno, hice muchas amigas allá, o sea, todo es, es grandioso allá y pues realmente pues acá pues no, nada que ver con los allá y pues me gusta allá y pues aparte de que yo me quise lanzar como candidata, pues me gustaría poder, mmm, en el momento de que se hace el certamen, poder sa salir a las semifinales y echarle muchas ganas también para demostrarles que también la camada sobre la arena, no nomás también en el baile, también se puede ver que también puede ganar en su certamen de reina y pues en, el, en los en los certámenes de reina de lo que de lo que trata es que un día antes de la entrada uh -huh. cada año se elige entonces de las 23 camadas que ya había mencionado nuestra capitana se elige una señorita entonces uh -huh. esa señorita participa en ese certamen en el certamen trata tiene tiene tres etapas en esas en esas tres etapas una consiste en un traje de identificación que es con el traje que, va, que bailan el año pasado, en el segundo es su traje de baño, donde todas participan, y en el tercero es su traje de, de noche. En el traje de noche mmm, eligen a 10 señoritas, en esas 10 señoritas les hacen una pregunta cultural del municipio, entonces ahí sacan a tres chicas, las tres chicas le, ahí escogen quién es la reina, ¿quién y quiénes son sus dos princesas. En la pero, pero en la segunda etapa escogen a una señorita que es señorita redes sociales y una señorita simpatía. Cuando regularmente siempre se los lleva pues, las camadas que son ahora sí de Hotz. de revestido. unos hombres. ¿Es la, es la, es la, claro. <risa> las cuentes de compra. ¿Es en este sí. caso es la sección segunda y es Sección segunda. Eh, eh, tengo otra otra pregunta muy, muy importante que hacer. Bueno, eh, es obvio aquí, contextualizando que hay dos eventos que son muy importantes en el carnaval de contra Uno es el concurso de camadas, ¿verdad? Sí, sí. Son las 23 que se van midiendo, eh, a veces 20, 21, a veces 25, según el año, según como vayan apareciendo o desapareciendo. Y otro es el concurso de, de reina, ¿verdad? Sí. sí. Es como que los dos grandes eventos. Sí, el carnaval sí. Sí, son tres días de concurso de camadas, de sábado, domingo y lunes. Y un día antes de... una semana antes de que empiece el concurso se dice la reina. Pero pues bueno, como usted dice, son 23, a veces un poquito más, pero o sea, ahí se ve quién es el mejor. De... ¿Y cuál es el calendario que tiene regularmente cada año sobre la arena? Sí. Oh, eh, eh, obviamente entran con la entrada de carnaval, ¿no? Sí. ¿Y sí, después, sí. Cómo, cómo se va desarrollando la camada? Eh, ¿cómo, bueno? Próximo es la entrada del de carnaval, carnaval Y luego, ¿qué más presentaciones siguen. Ah, de la entrada del carnaval A los ocho días el, el concurso Ya dependiendo el, Si, qué día nos toca participar Si nos toca el domingo Bailamos un sábado el, Antes un día del concurso El lunes la participación en Tlaxcala Y el fin de contras el martes el martes y ya posteriormente el, el domingo de la octava de octava y ya de ahí hasta el remate de fecha típica pero ahí no acaba la cosa porque si sí tienen sí, muchas sí, invitaciones sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí ahora el primer domingo andamos en las calles bailando nos invitan y ya después viene el concurso como él dice el día que nos toque si nos toca sábado entonces bailamos el domingo en las calles el lunes en las calles y si hay también invitaciones fuera pues también vamos eh, si es domingo, bailamos sábado, bailamos lunes y el martes es tradicional. ya los ocho días, que es el, la octava, también andamos en las calles bailando. Y ya, este, después de la octava, los ocho días, viene nuestro romance. ahí donde también echamos este, todas las bandas. Y ya después vienen las salidas, que es a donde nos invitamos. ¿Está bien los... ¿Cómo, cómo les fue en las salidas? ¿Sí? Yo creo que no tuvieron mucho descanso, ¿verdad? Pues casi no. <risa> <risa> no yo creo que la última frase como un mes, ¿no? Sí, no, de en Santa María Fue la última última La de Tlaxcala, para los que no saben, se extiende todo el año Hay presentaciones de camadas todavía hasta fines de julio Entonces, no para largo Empezando desde los preparativos Porque todo es desde un año antes Y muchas personas se sorprenden De que ya a estas fechas ya nos estamos preparando Con todo, la música, el textuario Buscar quién nos va a dar de comer eh, o quién nos va a comprar una bailada entonces todo un año antes para nosotros nunca acaban la <risa> muy bien eh, para sus seguidores el eh, siguiente año tienen planeado ir a concursar a Wiropan o van a descansar otro añito más ¿Cu cuáles son los planes de la capitanía está contemplado eso así que depende ya mucho del concurso de la organización de, de allá si nos hacen la invitación, ahí estaremos, con sí, varios sí, sí. presentes dándoles guerra en... bueno, no a todas las camadas. En la primera ya fila, ya de ya verdad, ya este ahí. año se les echó mucho de menos. De verdad, hubiera estado muy bueno un agarrón entre Miraflores, La Florecita y, y Sobre la Arena. <ríe> O sea, ¿no? <risa> por que sí, de repente bueno, llegaron llamadas que pues, no, y no, pues, no o sea le echaron muchas ganas, pero hizo falta sobre el aire. <risa> la alegría sobre el aire. <risa> Así es. Pues sí, si nos invitan, ahí estaremos con gusto. Perfecto, bueno, si nos ven los de Santadeo, pues ahí queda entonces abierta, ojalá los inviten o para. Para, para que suban más nivel a su concurso. Por último, nos pueden explicar su traje, qué significa para todos aquellos que aún no saben, ¿Cuál es el significado del traje de Sobre la Arena? Bueno, en este caso, eh, la camada utilizamos lo que es la vestimenta del catrín, que está conformada con levita, pantalón de vestir, que es hecho de casimir, camisa blanca, solpete con un listón, que es. A ver, colóquenle un poquito más para acá porque no a ver, se ve. Para A ver, Muy bien, volvemos pues. A ver. Ahí está. Bueno ahí, el catrín va conformado con pantalón de vestir y de vita que están hechos de casimil. También lleva un listón en la cintura de color blanco. Este puede ir bordado, dependiendo del gusto del capitán. También lleva un solvete con un listón que identifica la cámara, en este caso utilizamos mucho el color azul. Eh, guantes blancos, camisa blanca y una careta tallada en madera. Eh, también llevamos un gazlé bordado eh, con diseños característicos de la camada, que incluso este, el capitán es el que aporta ideas para su diseño, es único de cada Bien, pues aquí estuvimos con la camada sobre la arena que muy amablemente nos dio todas las facilidades para esta entrevista, ha sido pues, todo un gusto entrevistarlos y conocerlos un poco más, eh, pues esperemos mejor de para ustedes en este 2020 que viene pues eh, alguna palabra que quieran agregar para sus fans que son muchísimos de que me deciden, eh, en la página entre huevos eh, hemos recibido muy buenos comentarios de, sobre la arena de hecho hay cámaras que tienen comentarios negativos pero sobre la arena en verdad la mayoría de los comentarios que no son de contra son totalmente positivos no la comisión de porque se conoce mucho algunas palabras para sus fans pues de parte de la Capitanía 2020, a todo el público en general se les hace una invitación para que formen parte de la camada. Pues las puertas están muy abiertas. Que vengan a ver el carnaval de Concla del próximo año. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Y que vengan a ver a la arena. Para eso ya después les indicaremos qué día nos toca y en qué hora. Para que vengan y vean. Para el concurso. Para, para que les gusten de nuestro baile. Muy bien, este año hubo un, unas sorpresas, no, no sorpresas, sino imprevistos. ¿Imprevistos? Este, sí. Un video en que se vea sobre la arena envuelta en la lluvia. Eso no se va a olvidar jamás. En pleno concurso nos tocó la lluvia, pero a decir seguimos bailando. Te los descalificaron, después los test descalificaron, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, nos descalifican y después ya nos dan un lugar. Yo no entendí, pero... No, pero de hecho, fuera de contra, se fue muy bien visto, la gente les aplaudió su temple, porque no? Porque camada hace eso. Sí. Probablemente cualquier camada hubiera parado, pero ahí muestran su amor por el carnaval. Sí, es que no era una ligera lluvia, es una lluvia fuerte, entonces... Y ahí, aún el ánimo no cayó, seguimos, seguimos, la gente chiflaba, ¿no? Pero, no, no, no, fue, fue así ajá. que algo de admirar, la gente les aplaudió mucho, y ahora ya no se llama camada solarina, sino camada solar. la agradezco mucho. No, eh, muchas gracias a todos ustedes. Y pues aquí seguimos en Entre Huehues y vamos a esperar más sorpresas con más camadas protagonistas del carabal de las